Bienvenidos chicos, de nuevo es un video tutorial, eh, sabiendo que el curso de Java es práctico totalmente, 100% práctico. Lo que quiero hacer en este vídeo es resolver estos ejercicios, estos cinco ejercicios con ustedes para comenzar a, a tener un nivel más avanzado en Java, sabiendo eh, en la clase anterior y vamos a recordar, a recordar eh, lo que vimos en la clase anterior, que fue eh, pues lo más básico de un hola mundo, <coughs> primeramente saber que es un string, un tipo de dato in, booleano o char y también es un tipo de dato doble, ok. Esto es lo más básico en Java, por lo cual les pido que practiquen mucho esto y busquen diferentes tipos de datos. En este caso les voy a enseñar eh, primero las estructuras básicas. Vamos a hacer eh, un nuevo proyecto primero vamos a hacer un application y vamos a decir estructuras básicas ok entonces vamos a con esto antes de todo de hacer los ejercicios vamos a explicar algo y es que vamos a hacer un tipo de comentario vamos a decir tipos de datos en java tenemos eh, in tenemos tenemos doble también tenemos float tenemos string para la, el, las cadenas las cadenas de caracteres es string, tenemos eh, char y, y, y otra más como eh, quizás eh, boolean y este tipo de datos eh, los vamos a manejar en java y quiero que eh, pues eh, apliquen esto de una manera correcta ok entonces primero también tenemos que enseñar la estructura básica de lo que es eh, operadores de asignación operadores de comparación operadores lógicos y aritméticos en, en java entonces para esto es lo más básico de un lenguaje de programación vamos a decir los operadores lógicos eh, para AND, para hacer una comparación con AND o I, es con Amperside, sería doble Amperside, o también lo puede hacer con Amperside, que evalúa eh, eh, solamente una condición, esta evalúa las dos. Eh, también puedes utilizar el OR de esta forma, la negación de esta forma, puedes utilizar la negación de esta forma. Eh, también podemos hacer menor igual, mayor igual menor igual o mayor o menor o también podemos hacer eh, diferente que ya lo dije por acá arriba también podemos hacer operadores de asignación sería igual eh, asignación para asignarle a una variable A lo que tiene la variable B en este igual este es para igualar si una variable es igual a, a otra en este caso es igual igual eh, si, es, si es diferente lo podemos hacer de esta forma si es diferente o también lo podemos hacer de la forma esta para, un, para operadores de eh, comparación ¿okay? y con esto quiero que practiquen eh, un poco acerca de, de lo que son los tipos de datos en java eh, eh, este curso es totalmente práctico y ya deberían tener conocimiento en lo que es operadores eh, lógicos, de asignación, aritméticos eh, para, para esto igual es algo sencillo de entender y por lo cual voy a, a proceder a hacer el primer ejercicio que me dice declarar dos variables numéricas con el valor que desees lo hago porque este, este curso completo va a ser totalmente práctico para eh, coger destreza en Java y lo vamos a hacer de esta forma dice con el valor que desees, muestra por consola la suma, resta, multiplicación, división y módulo eh, que es el resto de la división entonces procedemos a hacer el ejercicio número 1 que eh, nos está pidiendo dos números eh, en este caso número 1 le voy a colocar 20 número 2 le voy a colocar 40 y voy a colocar en este caso eh, Primero la suma es número 1 más número 2, lo voy a hacer de una manera rápida, la multiplicación, la multiplicación es igual a lo que tiene número 1 más número 2, eh, vamos a colocar, eh, como es un número entero, pues va a, dar, va a dar un entero en nuestra división, entonces división es igual a lo que tiene número 1 entre número 2, y para, lo, para el módulo lo vamos a hacer: módulo es igual a lo que tiene número 1, módulo número 2. De esta forma, tenemos lo que nos está pidiendo el ejercicio que mostremos en pantalla, y vamos a demostrar en pantalla con show y vamos a decir nuestros resultados serían vamos a hacerlo de esta forma y hacemos un pequeño espacio decimos eh, suma vamos a concatenar la suma multiplicación vamos a concatenar, para concatenar la multiplicación de una manera sencilla y práctica vamos a ir practicando eh, todo lo que vamos viendo ok entonces vamos con el módulo y vamos a decir módulo de esta forma quiero vamos a ejecutar el programa y eh, en este caso eh, módulo en java eh, <coughs> dice la multiplicación la suma es 60 la multiplicación aquí hay un error sabemos que multiplicación asterisco en este caso módulo es en, con con el porcentaje y división es con el porcentaje y módulo es con eh, la barra lateral en este caso vamos a ejecutarlo de nuevo y listo aquí me está dando lo que es el resultado sería suma 60, 800 multiplicación, división 20 Y el módulo sería 0 porque no queda ningún residuo en, en la división ¿okay? En este caso terminamos nuestro ejercicio número 1 Y lo vamos a colocar en comentarios de esta forma ¿okay? De esta forma lo vamos a comentar Y vamos para el ejercicio número 2 Entonces me dice declarado variables numéricas con el valor que desees, indica cuál es el mayor de los dos si son iguales, indícalos también ves cambiando los valores para comprobar que funciona en este caso, enseguida les voy a enseñar las condicionales eh, eh, abreviados porque debería de hacerlo en un solo video pero lo voy a decir en este video las condicionales eh, podemos validar una que con, lo vamos a hacer con IF vamos a hacer dos números Número 1 y número 2 en este caso eh, voy a comparar con IF que ya deberían saber que es un ciclo este, de estructura en todos, los, en todos los lenguajes de programación y vamos a comparar si número 1 es igual a número 2 voy a decir eh, son iguales eso es lo que me está pidiendo me dice indica cuál es el mayor de los dos okay entonces si número uno eh, si número dos perdón es mayor que el número 1 entonces eh, voy a decir de esta forma que el número número mayor es número 2 de lo contrario voy a validar de lo contrario voy a validar eh, si número 1 es mayor número 2 entonces voy a decir que el número mayor no es el número 1, sino va a ser el número 2, el número no, sino va a ser el número 1 ¿okay? de esta forma, quiero validarlo y vamos a decir a ejecutar nuestra sentencia, es algo muy sencillo, me dice número mayor es es 40 obviamente es el, el 40 el que tenemos acá eh, y vamos a colocar un 80 de este lado para decirle el otro que está dentro del if y me dice número mayor es 80, porque se va por este lado donde el número 2 no, número no es mayor que el número 1 y se viene para número 1 es mayor que el número 2 y me voy a imprimir que el número mayor es el 1 de esta forma terminamos el ejercicio número 2 ¿Okay? el código se lo voy a dejar en la descripción del video así que estén muy pendientes eh, dice el tercero de cara un string que contenga tu nombre después que muestre un mensaje de bienvenida por consola por ejemplo si introduzco fernando me aparezca el bienvenido fernando en este caso en este caso voy a colocar un string que sabemos que es para caracteres nombre le voy a colocar eh, colinámico y lo básico es normal o sea, darle un saludo hola eh, bienvenido y vamos a imprimir el nombre sencillo hasta ahora todo está muy sencillo cierto eh, me dice hola bienvenido a Codinámico". bien ese es el tercer ejercicio pero si yo les coloco hacer que me lo reciba por teclado cómo lo haríamos ahora no, no se atasquen no se atasquen estamos aprendiendo vamos a hacerlo muy sencillo esto es práctico totalmente práctico y si alguno ne necesita documentación puede llegar directamente a mi inbox y yo le regalo documentación y asesoría ¿ok? entonces para esto quiero pedir el nombre y mostrarlo para esto necesito eh, un tipo de datos o una estructura que me permita recibir los datos que la persona o el usuario final va a digitar y mostrarlo ¿ok? en este caso lo vamos a hacer con una función con la palabra reservada scanner el nombre de la variable sería teclado esto no es obligatorio, esto lo puedes cambiar puedes colocar el nombre que desees y aquí vamos a crear una nueva instancia diciendo new scanner y esto va a ser de system del tipo system.in, porque va a ser un tipo de entrada, en este caso te va a dar un chulito aquí, vas a darle acá y aquí dice añadir o importar eh, el, el Java Util Scanner que es el que te va a poner en este lado para poder utilizar el escáner el o el teclado para, para recibir los datos. En este caso, yo voy a decir eh, programa de bienvenida. Ok, voy a decir programa de bienvenida y voy a decir digite. Su nombre. En este caso voy a guardar acá arriba, voy a hacer un, una variable que me diga nombre nombre y la voy a dejar así, no va a estar instanciada, pero la, aquí la voy a instanciar, voy a decir a nombre así entre lo que tiene teclado, punto, y aquí viene eh, lo más eh, sencillo que me va a decir eh, aquí next.string.next me va a recibir un string si quisiera recibir un entero que lo vamos a hacer ahorita puedes hacerlo con next.in aquí está todo next.doble.float.in.long.short.bit decimal en este caso solo es next para recibir un string y después de esto lo que vamos a hacer es imprimir el mensaje y dice bienvenido vamos a imprimir lo que trae nuestra variable nombre que fue la que el usuario va a escribir, en este caso vamos a guardar y vamos a ejecutar y en este caso voy a escribir su nombre, voy a escribir codinámico y me voy a decir bienvenido codinámico, de esta forma vamos a hacerlo con el escáner, lo hicimos con el escáner que es recibiendo los datos desde el teclado ok y espero que sientan que están avanzando de una manera rápida, sencilla, fácil de entender y sin tantos eh, pues sin tanta teoría como a veces eh, lo hacemos aunque la teoría es muy importante pero estoy suponiendo que saben lo más básico de Java para implementarse en esto ok el ejercicio eh, número 4 me dice modifica el anterior para que nos pida el nombre ya lo hicimos dice lee un número por teclado que pida el precio de un producto puede tener decimales y calcule cuando nos dice puede tener decimales nos está hablando de un doble exacto. Eh, para más videos como esto te pido que te suscribas en este instante y vamos a tener este curso eh, a un nivel increíble que vas a llegar a un nivel profesional de una manera sencilla fácil de entender porque ya llevas un lenguaje poderoso así que suscríbete en este momento vamos a ver leer un número por teclado que pida el precio de un producto y calcule un precio final con el IVA, en este caso nos están dando el IVA que es el 21% entonces eh, el IVA será una constante para eso una constante en java es una variable que nunca va a cambiar y siempre va a tener lo mismo ¿Okay? voy a colocar esto entre comentarios y voy a decir una constante lo voy a colocar lo voy a colocar IN o en este caso sería un doble eh, float eh, perdón IVA constante es algo que no va a cambiar que lo vas a utilizar durante toda la todo el programa siempre va a tener el mismo valor IVA vamos a colocar es igual como es 21, vamos a dividirlo entre 100 esto nos va a dar un 0.21 ok, ese es el IVA y nos está dando un, un artículo, en este caso voy a sacar esto porque lo necesito para leer ok, entonces lo que voy a hacer es calcular precio producto y voy a hacer de esta forma voy a decirle a la persona digite precio del producto okay, entonces en este voy a decir eh, un doble precio no lo voy a distanciar, no lo voy a distanciar de este lado y voy a recibir con el teclado o se acuerdan cuando les dije eh, bueno aquí lo vamos a hacer con next.doble para recibir un doble con Java de una manera sencilla, entonces aquí ya recibimos el parámetro precio que es el del, del producto de esta manera sencilla. Y vamos a imprimir: vamos a imprimir, vamos a decir eh, el precio más IVA sería. Vamos a hacer un cálculo súper rápido y es lo que tiene para hacer esto: eh, simplemente es precio más lo que tiene el IVA más lo que vale el precio perdón por el IVA que sería por el 0.21 más el precio ok vamos a ejecutarlo vamos a guardar primero y vamos a ejecutar de esta forma voy a, do, voy a decirle primero 1200 y me va a decir eh, 1200.00 en este caso voy a colocarlo de esta forma, acá en IVA, voy a colocar directamente el 0.21 y me va a decir esto, precio. Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Para no complicarnos la vida, voy a colocar un doble. Vamos a decir que eh, total es igual lo que tiene precio por el IVA más lo que tiene el precio y vamos a colocar aquí total ok de esta forma lo vamos a hacer de esta forma vamos a colocar 5.000 iba a decir eh, 6.050 con el IVA 6.050 sería con el IVA en este caso yo hice una prueba de escritorio de caja blanca anterior y lo hice con un 2000 y sí da 2420 exacto, entonces sería así vamos a, para que se vea mejor vamos a concatenar un espacio de esta forma así y vamos a dejar el precio más estructurado que se vea mejor o sea, 2000 listo, este es el precio masivo sería $2,420, perfecto, entonces así terminamos el primer, eh, el, el tercer video tutorial de Java, así que espero que estén eh, contentos con lo que se está haciendo y espero que se suscriban ya al canal, compartan los videos. Porque eh, es una nueva, un nuevo método de enseñanza, de enseñar de una manera práctica, sabiendo que ya ustedes tienen el conocimiento teórico, un, un conocimiento que lo han venido viendo, y lo que necesitan es practicar, practicar y practicar. En este caso, aprendimos a leer por teclado y las estructuras básicas de los operadores, y, y sí, eso es lo, lo más básico de Java. Entonces, los dejo y pues denle me gusta al video y comenten lo que las sugerencias que ustedes tengan, así que hasta pronto.